¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de gimnasio, hoy vamos a enfrentarnos a Sabrina y tenemos que ganar sí o sí. Me habéis dicho que es un combate complicadísimo, que es de los más complicados del juego, así que estoy verdaderamente acojonado. Me pongo los cascos hermanos y vamos para allá. Este es el equipo que he dejado actualmente, ¿vale hermanos? No estoy convencido para nada de que podamos ganar, pero bueno... He metido a Theodor, nuevo Pokémon tipo eléctrico. He metido a Raúl, tipo roca. Y he metido a Gozón, tipo eléctrico. ¿Por qué estos tipos? Me preguntaréis. Pues porque el mejor Pokémon que tiene la líder de gimnasio es tipo siniestro, volador y es un legendario. Por tanto, tendremos muchos problemas. Está a nivel 50 y yo ya no sé qué coño hacer para preparar este combate. He le tanto a Fimo como a Light como a Mega Blaze a nivel 45. Creo que son los más interesantes para este gimnasio, ya que Light, por ejemplo, tiene eh, para poder quemar, resiste el tipo siniestro, es fuego, que bueno, siempre está bien. Fimo es tipo lucha, Mega Blaze es tipo eléctrico, fuego, el eléctrico es genial para ese Pokémon final. Y mirad los ataques que han aprendido, ¿vale? Fimo, como le tenéis aquí, ha aprendido Tajo Cruzado. Le he quitado Danza caos 2, algo que tampoco me convencía del todo, porque Danza caos siempre nos puede venir bien, pero... Tajo Cruzado es un pedazo de ataque, tiene 100 de potencia. Así que esto junto con eh, el huge power de Fimo revienta de locos. Después, Light no ha aprendido ningún ataque, ¿vale? Está exactamente igual que ahora. Y por último, Mega Blaze que ha aprendido Yamarada. Atacazo increíble. Y ya estaría chicos, ahora vamos a levelear a estos tres, a Theodore, Raúl, Egozón. Veremos sus evoluciones y después corriendo al gimnasio. Vamos a la bolsa chicos. Vamos a gastar todas los caramelos raros que tenemos y let's go. Theodore, hermano, a evolucionar, se ha dicho. ¿Quiere aprender? ¡Rayo! ¡Ostras! Así, sin más, pim, pam, empezamos fuerte, le voy a quitar... ¡Ostras! ¿Qué le quito? ¡Onda Voltio! ¡Onda Voltio! No, realmente lo demás es más interesante. Así que quitamos Onda Voltio, bastante mal ataque y seguimos. ¡Ah, no, evoluciona! Vale. Vale, Theodore, evolucionando, se viene la evolución de eh, G -G -G Gavite con, con Luxio, ¿no? Ahí está, vamos a verlo. ¿Qué Pokémon es? ¡Dios, qué bonito! ¡Oh, mamá! Gabuxio, Gabuxio. Buen, buen nombre, buen nombre, me gusta, me gusta. Y evoluciona al 30, vale... Perfecto, pues sale. Aquí tenemos a la evolución final. Dios, va a estar guapísima. O sea, Esta evolución era la que más quería tener de todo el juego. O sea, es que es increíble. Aquí la tenemos. Dios, qué chula es. Decidme que no os flipa esta, esta fusión. Lux Chomp, Lux con Garchomp. Brutal, eh. Brutal. No he aprendido nada, pero bueno. Seguimos y hasta el nivel 45 sin parar. Quiero aprender trueno, por fin. Madre mía, hasta el nivel 43 no ha querido aprender nada. Eh. Sí, le quitamos. Uy, trueno, ¿eh? Cuidado con trueno que puede fallar, a pesar de ser buen ataque. Buf, eh, no sé si me compensa llevar trueno, eh. Teniendo rayo. Vamos a quitar conversión 2, ¿no? Conversión 2 realmente no lo veo interesante. Metemos trueno, pero no sé yo si lo usaremos mucho eh 44 y 45 Primer Pokémon leveleado Vamos a por el segundo que es Raúl En teoría Raúl evoluciona a nivel 20 Pero depende del ataque y la defensa, ¿vale? Entonces ahora veremos a qué evoluciona Si sí, al Hitmontop, al Hitmonlee Hitmon o al Hitmonchan Vamos a ello Ahí está, sube a nivel 20 Y Raúl está evolucionando A ver cuál nos toca, chicos Vamos a verlo 3, 2, 1... Ahí se viene... Oh, Hitmonchan, es Hitmonchan, chicos Likanchan, ¿era, no? ¿Cómo se llamaba? Me parece que sí Likanchan, bienvenido al equipo con Pitrueno Ahí lo tenéis, Dios, qué guapo Es como negro y blanco Boxeador, me gusta, me gusta Y aprende desquite Oye, desquite... Ojito con desquite, eh Ojito con desquite, chicos Que puede ser muy interesante patada salto Triturar, ostras... ¿Qué coño? ¿Tumbarrocas? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando, niño? ¿Aprende todos los ataques de golpe o qué? Eh, vale, pues quitamos. Buf. Tumbarrocas es muy interesante. Porque baja la velocidad y es tipo roca, que es por stab muy útil para el Pokémon tipo volador. Eh. Buf. Demolición. Quitamos demolición. Es que desquite puede ser útil. Y patada salto. También puede ser útil. Aunque patada salto me da miedo, eh. Voy a quitar patada salto, tío. Patada salto me da mucho miedo. Es la típica que puedes fallar y te quitas media vida. No queremos eso. Quiero aprender gancho alto. ¡Ostras, gancho alto! Esto es un buen golpe, ¿no? 85 de potencia. Esto es otra cosa, compañeros, eh. Esto es otra cosa. ¿Quitamos demolición? No lo sé. Gancho alto, ojito, porque tiene menos precisión, pero golpea fuerte. Voy a quitar demolición. Ahí que va Tajo cruzado Oh Ah, es que tajo cruzado falla mucho, eh Falla bastante más que gancho alto Pero creo que me compensa Creo que me compensa Porque, a ver, podríamos quitar triturar ¿Triturar para qué lo queremos? ¿Para tipo psíquico? Sí, pero... Mm. A lo mejor para la liga Pokémon podría estar bien Va, ah, venga, quitamos gancho alto Me la estoy jugando aquí, eh Y nivel 45 Vale Segundo Pokémon leveleado y solo nos queda uno que no tenemos suficientes caramelos raros. No me lo puedo creer. Voy a comprar. <risa> Qué lamentable que no me quedan caramelos raros suficientes. Cola férrea. Uh, vale, me, a este el que más me, lo que más me interesa es que aprenda algo de tipo eléctrico, ¿vale? Porque este tiene solo chispa y chispa, aunque puede paralizar y tal, no es muy interesante. Cola férrea tiene 100 de potencia. Le quitamos garra metal, mismamente. Y continuamos ¿Quiere aprender? Malicioso Uf. Malicioso A ver, malicioso no está mal En este caso, porque Si le bajamos la defensa, eso que ganamos Pero claro ¿Es interesante bajarle la defensa? No lo sé No lo sé Voy a quitar viento cortante de momento, que viento cortante es basura Y chicos, al 30 Evoluciona egozo vamos a ver Esta evolución guapísima que es la evolución de Ferrozón con Electrode Quiero verla, tío Quiero verla Tiene pinta de estar guapísima Oh, sí Oh, sí Esto sí que es una evolución, compañeros ¡Ferrotrode! <risa> buenísima, buenísima Oh, Trueno Vale Sí Gracias al señor Gracias al señor Eh, Trueno Pff, Puede fallar, pero bueno hay que jugársela, quitamos chispa, lo siento, chavales. Lo que sí que había pensado, chicos, antes de continuar para el gimnasio... ...es a lo mejor enseñarle a Egozón Onda Trueno... ...porque tenemos una chica en SILP S.A. que nos lo enseña. Aquí a la izquierda, en efecto, si abrimos esta compuerta... ...tenemos una señorita que... ¡Hola! ¡Socorro! ¡No, alto! ¿No perteneces al Team Rocket? Yo pensaba... Eh, lo siento, ¿te, ¿te enseño Onda Trueno? Sí, por favor, enséñame Onda Trueno... ...y creo que este Egozón, en efecto... Puede aprenderlo Vamos a enseñárselo 100% ¿eh? Ahí está Le quitamos ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos? Aquí está la pregunta, chicos Porque fijaos Con la 75 de precisión Trueno 70 de precisión Es que es muy heavy, eh Es muy heavy Voy a quitarle a la de acero Por la sencilla razón De que tengo la MT a la de acero Y si se la quiero enseñar Pues se la podemos volver a enseñar, ¿vale? Y chicos, con esto y un bizcocho a por Sabrina a las 8 Bueno, son las 9 Pero bueno, está bien, no son las 10 ¡Qué coño! ¡Oh, oh, ¡Qué tarde! Estamos delante del gimnasio de Sabrina Nivel 45, todos los Pokémon preparados para vencer Yo creo que Fimo va a ser muy clave, ¿vale? Confío en Fimo Además tengo la MT doble equipo Que a lo mejor se la enseñamos a alguien Ya veremos, ya veremos De momento podemos ir con lo que tenemos Así que... 3, 2, 1 Entramos en el gimnasio, hermanos ¡Oh! Es verdad que me dijisteis que a lo mejor necesitaba destello, ¿no? ¿Algo así? A ver... Hola, hola, señor. Hola, aspirante al título. Los Pokémon de Sabrina usan el poder de la maldad. Los Pokémon de psíquico son débiles contra los siniestros, Se debilitan casi antes de poder prepararse. Vale, no te preocupes que no llevo ninguno de tipo Psíquico. A ver, no sé muy bien dónde estoy yendo. También te digo. Porque no veo un pescado. ¡Uh! Ah, vale, mira, mira. Primer combate, chicos. Primer combate. Sabrina es joven, pero no es nuestra líder. No llegarás a ella fácilmente. Veremos a ver si llegamos fácil. O difícil, no pienso perder una vida antes de la líder, eh, ya os aviso Las Cameron. Sablegela. Sablegela. ostras, Tangela con... con Sableye, ¿no? Luego será tipo planta siniestro, supongo que sí Siniestro es seguro, ¿no? Demolición, hay que va Vale, no es fantasma, que era el miedo que yo tenía, Demolición de Fimo, que revienta, ostras Ha matado al Sablejela de un golpe, eh Fimo se va a sacar el nepe en este gimnasio, ya os aviso Otro Sable gela, otro Demolición de a tu casa y algo más Oh, la evolución de Charmander, ahí está, Demolición de y hasta luego hermano Fácil, eh, de momento fácil Pero cuidadito que no me fío un pelo Uh, escaleras, vale, a ver por aquí, no, por aquí nada Subimos Oh, oh, tiene pinta de ser esto, eh, tiene pinta de estar por aquí Tío, tiene que estar por aquí la líder, no me jodas, oh Vale, me han pillado ¿Te asusta nuestro poder oculto? Ah, uh, no No me asusta, la verdad ¿Para qué negarlo? Te puedo reventar con mi Fimo Iglicai ¡Oh! ¡Oh, es verdad! Iglicai de Iglibuf! ¡Ostras! Este no lo habíamos visto, ¿eh? Pero este va a explotar O sea, este un Demolición Es tipo normal, siniestro Le explota O sea, este, este Pokémon ha explotado, ¿vale? <ríe> es increíble Tenía que morir 100% Vamos Wiglimar Lo siento mucho, Wiglimar <ríe> Demolición a tu casa y Jiggly Kai. Venga, buen equipo, crack Contra mi Pokémon de tipo lucha Incredible Fimo se saca el Nepe de una manera ¿Dónde está la líder, tío? ¿Por a... ¿Hay que bajar? Oh, oh, oh, vale, vale, combate Bueno, pues vamos para allá El gimnasio Pokémon de Zafran es famoso por su música ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé Vamos para allá, seguimos con el siguiente combatillo, chicos Un solo Pokémon Incine Doom, madre cómo lo conteamos, hermanos. Vamos a probar Tajo Cruzado, a ver. Ahí está, plasca plas. Y ese Incine Doom ni lo soporta, chicos. Easy peasy, easy peasy. Voy a spamear a Fimo todo lo que pueda hasta el, hasta el Pokémon final, que ahí es donde hay que esforzarse al máximo. Por vencerle, ¿vale, chicos? Recuerdo, nivel 50, legendario, siniestro, volador el, el tipo lucha es neutro Así que Fimo no las tengo nada conmigo Porque además, es que el volador me revienta Eso es importantísimo A ver, ¿es por abajo o es por arriba? Vale, es por abajo, ¿no? Sí, en efecto Bajamos ¡Oh! ¡Oh, chicos! Tiene pinta de ser aquí Hay combate Vale, estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando ya, hermanos Dos Pokés ¡Oh, ¡Pokémon nuevo! Esto es un, esto un Trike eh, Devolución, de o sea, lo mato, ¿no? Será veneno... No, veneno no, es claro, eléctrico eléctrico claro siniestro Fácil, fácil, fácil con esto Alguien más Manectank, la evolución ¡Hala, hala! hola, qué guapo va a estar! ¡Qué guapo va a estar! ¡Dios! ¡Chulísimo! ¡Chulísimo! Más chulo de lo que me esperaba Tiene un aspecto raro entre pelo y, y, y, y raro Pero mola mucho Sí me gusta, sí, tajo cruzado A ver, por si acaso no lo mato Ahí va, tiene que explotar este Pokémon Ahí se lo lleva y ¡pau! Ni un toque nos han dado todavía, hermanos. Esto es brutal. Nuestro Fimos está sacando el nepe de una manera épico-fantástica, compañeros. Vale. ¡Eh! ¿Otro combate más? ¡Oh, my God! ¿Pero cuántos combates hay antes de la líder? Es increíble. Lady Amanda, dos Pokémon. Otro Stunctride estos de estos, Demolición. ¿Y qué más tienes? Otro Marek Track, Demolición. De y adiós. Muy bien, muy bien, tiene que estar ya por aquí la líder, eh Tiene que estar por aquí, en efecto Chicos, voy a curar en un Pass y volvemos porque así recupero pepes. No porque me hayan quitado nada de vida, porque ha sido un verdadero paseo Vamos a curar y let's go Chicos, 3, 2, 1, vamos a ello Hola Sabrina, he oído que venías, me gusta la música desde pequeña Dicen que mi gimnasio es el más poderoso Ya me lo han dicho, ya, ya me lo han dicho Así que te pisaré bien fuerte hasta que aprendas. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Se ha puesto agresiva, hermanos! ¡Compañeros! ¡Combate más complicado! ¡Oh, my God! ¡Esa... esa... esa skin! ¡Qué skin más guapa! Líder Sabrina quiere combatir y me saca Sable Growth. ¡Oh! ¡Chicos! ¡La evolución de Tangela! ¡Claro! ¡Tangrowth! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Va, al nivel 48. ¿Creéis que lo mato de un Demolición? Igual sí, igual no. Voy a tirar de Tajo cruzado por si acaso, ¿vale? Ahí está, Tajo cruzado, que no falla, mátalo de un golpe, mátalo de un golpe, muerto de un golpe crítico. <risas> pa, Empieza mejor que nunca este, este Fimo reventando con un crítico que se podía haber guardado para el último Pokémon, pero bueno. Manectank. Ojo que viene Manectank, eh. Manectank tipo eléctrico. A ver, a ver, a ver, pensemos, pensemos, pensemos, pensemos. Quiero usar a Fimo. Sí, ¿no? Usamos a Fimo Vamos con Fimo Venga, va Va Nivel 45 Vale, está por debajo de mi nivel Demolición lo matará Vamos a probar Demolición Rayo, es más rápido No te creo Fimo Fimo, lo aguantas bien Fimo, lo aguantas bien Lo aguantas bien Lo aguantas bien ¡Ah! Vale Lo aguantó Nivel 46 Lo tienes que matar Lo tienes que matar Fimo por tus huevos gordos Tus huevos gordos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí Fimo es un dios Fimo es un dios Joder, ahí está Nivel 46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 entonces, la estrategia era la siguiente, ¿vale? Egozón puede paralizar. Light puede eh, quemar. ¿Vale? Que eso también es interesante. Creo que lo mejor sería paralizar, ¿eh? Porque el tipo siniestro va por especial. Y no me fío nada de, tu, de su tipo siniestro. Así que, vamos a paralizar. Venga, va. Egozón. Primer combate que sales. Y sales contra un pedazo de targia. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, chicos! ¡Qué guapada! Vale Trueno Onda trueno, perdón Triturar Lo aguantas bien, Egozón Egozón, aguántalo por tus huevos Ahí está, madre mía ¿Cómo lo aguanta? Tiene rough skin Ahí está, onda trueno Esto no lo había pensado, ¿vale? Lo del rough skin No tenía ni puta idea Darkia paralizado Esto es buenísimo Voy a hacerle malicioso Para bajarle toda la defensa Lo máximo que pueda, chicos Le voy a bajar todo lo que pueda, ¿vale? ¡Ja! ¡Está paralizado! ¡Se paraliza, joder! Claro que sí Otro malicioso Hay que te lo comes Vamos allá, le bajamos la defensa, perfecto Triturar, que lo aguanta bien, me ha quitado Treinta y pico, ¿no? Ahí está Veintipico me quita, chavales ¿Cómo aguantamos? Y se baja el... La vida, poco a poco Malicioso, voy a hacerlo al máximo, ¿vale? Para que los ataques tipo lucha y tipo roca Le revienten. ¡Ah! ahí está Paralizado, Dios Dios, pero no será el gozón Un dios, malicioso, ahí que va Vamos, vamos, Lugia ¡Ah! Paralízate, uh ¡Oh! Sí, chicos, está saliendo Como yo quería, malicioso otra vez Ya van cuatro, nos quedan dos más Para bajarle la defensa al mínimo Triturar, lo aguantas bien, Egozón Lo aguantas bien, todavía aguantamos Otro más, ahí está Madre mía, Egozón, se está sacando el nepe De una manera, otro malicioso Sabía yo que este iba a resistir Muy bien el tipo siniestro y el tipo volador Ese titular que me va a quitar 13 vale, vale, vale, vale, vale, vale Queda un malicioso por hacer Pero no me la voy a jugar, así que Vamos a cambiar a Raúl. Está con la defensa casi al mínimo. Y ahora Raúl, con tumbas rocas o con un ataque de tipo roca, le tiene que matar, ¿vale? Uf, lo que me quita, ¿eh? Uf, lo que me quita. Vale, por favor, dime que lo matas de un tumbar rocas, por favor. ¡Soy más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! No ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Defensa al mínimo, estrategia approved, coño, claro que sí, y no perdemos vida. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de este gimnasio, joder? He estado. No os es exagero que he estado pensando esta estrategia bastante tiempo antes de grabar, ¿eh? Pero mucho. Por eso ayer no pude grabar, porque pensé, ¿cómo coño mato a un siniestro volador? Estuve mucho tiempo pensando y al final, esta estrategia fue la que ha funcionado. Joder, claro que sí. Arcaro Arc. Arcaro Arc. Eh, Raúl. Raúl está bien. Raúl está muy bien. Es este tipo lucha... Ah, que me intimida. Muy bien. Muy bien, claro que sí. Vale, cuidado, eh. Cuidado porque esto no me mola. Mm, voy a hacer tajo cruzado, a ver. Fuegos.. No te creo. No te creo, Raúl. Raúl. Es poco eficaz. Raúl. Raúl lo aguantas. Lo aguantas. Lo aguantas. Que no te quemes, no te quemes. No se quemó Hazle crítico, no hay huevos a hacer crítico No hay huevos, no hay huevos, no hay huevos No, no los hay, no los hay Ah, la quemadura, chicos Tiene fuego sagrado, ese Arcaroark Voy a ir con Light Voy a ir con Light porque tiene absorbe fuego Y Light aquí me va a ayudar ¿eh? Light aquí me va a ayudar, fuego sagrado En el pecho, hermano No me haces nada Y ahora se vienen las risas Porque yo tengo que ir a base de mordiscos Ahí lo llevas, le quito muy poco Soy más rápido, eso está bien, contador ¡Buah! Contador no vale nada, chaval Contador no vale nada Porque no soy físico Retrocede, otro mordisquito ¡Eh! Hiperpoción, no te creo ¡Ah! Hiperpoción No, hermano Bueno, podemos usar Todavía las nosotros pociones, Sé eh, que tenemos unas cuantas Mordisco Ahí que vamos, perfecto Paz, me paz mental, ¿qué hablas? Paz mental, ¿qué hablas? Cuidado, eh Cuidado esa paz mental, no me gusta un pelo Mordisco, aunque no me ha hecho Nada de tipo siniestro todavía Contador, vale, mordisco Tiene algo de tipo siniestro Paz mental, vale, mordisco Cada vez le vamos a ir quitando menos Pero mientras no tenga nada de tipo siniestro En principio, retrocede Otra vez, mordisco Retrocede otra vez, sí Light es un dios Light es el dios Del retroceso, increíble Increíble ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Es. Esmir... es... ¡Smirgel con Absol! ¡Oh! La mama. Vale, pues quiero cambiar, sí. La pregunta es ¿a quién? ¿A Egozón? No, a Egozón no, obviamente. A Fimo, vamos con Fimo. Fimo contra Absol y Smer. tiene que ser normal siniestro. Yo creo que lo matamos de un. de un. Demolición. Cuchilla es de más rápido. Fimo, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. 18 PS. Demolición. Y es Smurfs, Sol debilitado <risa> pa, pa, pa, pa. Este combate se merece un pedazo de like de malditos locos Pero de locos Sabía yo que el, el Onda Trueno tenía que funcionar, joder Sí, uh, y el malicioso El malicioso no, no lo había pensado, ¿vale? El malicioso ha salido sobre la marcha Pero el Onda Trueno sabía yo que iba a funcionar Oh my god, estoy impresionada. Acepto mi derrota. No he sido lo bastante fuerte. ¿Liberaré a Dar. ¿Liberaré a Darkia? ¡Ostras! ¿Para que sea capturable? A lo mejor. Con la media pantano, todo Pokémon con nivel inferior a 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate. No entrenes demasiado a tus Pokémon forasteros. Espera, llévate esto. ¿Y me da Master Ball? ¿Pero what? ¿Por qué no me da algo de tipo siniestro? Yo quiero una MT. Yo quiero una MT. Bueno compitrunos, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Espero que os haya gustado este pedazo de estrategia Y nos vemos mañana en el próximo episodio De Pokémon Chaos 2 Hardlock, chao, chao